Han pasado varias horas, ya estamos, estamos casi en la misma, pero la casa está, oh, vaya, está horrible. ¡Eco! Esta cama la armamos nosotros porque en un momento teníamos la cama pero no el colchón, o el colchón pero no la cama, y el colchón no lo podíamos construir, pero la cama sí, y quisimos quedarnos con el colchón más grande para no tener que comprar un colchón chico para la cama chica. No sé si alguien me ha entendido, vamos a armar esto. de un rato de indagar, eso se debería apagar porque ahora sí estamos llenando el estanque. Éxito. Ahí se apagó. está, está encendida. Está funcionando. problema esta sí ya hay que abrir la cortina instalada que tenemos plaga de qué? Oh, chinita menos, <ríe> mal linda. menos mal son lindas menos mal son tiernas si no la valentina estaría corriendo cáchate como están está lleno por todos lados los marcos de las puertas están en el piso están ah. Son las seis y media de la mañana y este es nuestro nuevo hogar. Este es el orden inicial Pero queda mucho por hacer aún Esto es todo lo que tenemos a disposición para hacer que La Vale tenga WiFi Como estamos en cuarentena, ni una compañía nos quiere ayudar con el WiFi y La Vale ya está medio angustiada porque necesita esto para poder trabajar Entonces con este encima y este y ahora nos vamos para arriba del pico. Ya. Esa es la situación actual de mi celular esta esquina de la casa era la que mejor señal nos daba y allá arriba está funcionando para compartir internet hay un sol brutal pero se nos viene el invierno en Temuco aparte de ponerle plumillas nuevas le puse unas plumillas más largas bastante más largas y ya con esto se deberían acabar nuestros problemas de de visibilidad esto, si lo tienes así, cambiando las plumillas, tienes que tener mucho cuidado, porque eso puede romper el parabrisas. Listo. Casi, casi topan. Pero no. Estas cañerías de acá siguen tapando un espacio tremendamente bueno acá, atrás de la casa, que está justo contra el cerro, y se podría ampliar un poquito más, pero están esas cañerías que están enterradas a esa profundidad no hay ni 5 centímetros de tierra encima de esto así es que estoy con la pala y el rastrillo haciendo esta zanja para tratar de meterlas más adentro y no tener el riesgo de romperla ¿Qué pasó? ¿Eran harta? No, sí hay como... ¿Qué haces? nuestros muebles. Vale, ¿qué es lo que pasa cuando no tienes cerco y quieres poner un cerco y lo único que hay en el terreno es maleza y zarzamora? Sí. <ríe> Ese es nuestro cerco eh, orgánico. Sigamos con la motivación. Hacer un cerco orgánico no es nada fácil, pero es muy económico. No es una materia prima fácil de trabajar, pero... Es que estaba pensando, hice esta estaba... Estoy tratando de ir a buscar wifi, como lo hice hace un rato en bici, pero ¿sabéis qué? No puedo subir esta pequeña subida porque... 4x4, all the way. Y ni tanto... ver. ¡Qué onda! Esa luz tiene unos tremendos apagones. Cáchate. ¡Oh, Temuco! Se ve la lluvia, se ve la lluvia. Y tenemos que solucionar un problema con el tema del estacionamiento. Esto ha sido un desastre desde el primer día. Se puede salir solo con 4x4 si es que no ha llovido demasiado. Hablamos con el dueño del terreno y vamos a poner ripio o piedras. Para que haya más agarre. Ojalá que en todo este trayecto de acá. Acá en la entrada hay, pero parece pista de motocross. Está sumamente desnivelado todo, así es que lo vamos a emparejar para que lo que llegue de ripio, que no sé cuánto va a ser, cuente lo más posible. Aquí también me quedé pegado con la camioneta con el carro. No, no pegados, pegados, pero patinando y sin la posibilidad de salir, a menos que agarremos vuelo y pongamos 4x4. cáchate la telaraña que se mandaron acá. La vo, la. Ya, vamos a andar a echar esto y tenemos que sacar la, los autos de acá ¿Cuánto se va demorar con el frío que hace? El chanchito Se dio cuenta el pastelazo que me acabo de mandar. Y sí, estoy muy dormido todavía, pero vamos a tratar de nivelar esto antes, que te, antes de que llegue el camión. Mi camioneta, la wea que me acaba de pasar. perfecto pero tiene muchos menos hoyos así es que el material que llegue va a rendir mucho más ahora por favor miren la tapa de mi pickup. está doblada hacia atrás y tiene un gran golpe Ah, no el pad no le pasó nada pero justo ahí tenía un gran abollón así es que tengo que arreglar mi condorito dejé como, como lo vieron hace un rato no sé por qué dejé el balde apoyado arriba el pickup. Y se me olvidó totalmente cuando me subí a la camioneta, empecé a acelerar y la máquina me detuvo. Contra el pickup con el balde. Vamos que se puede. Qué lindo, bro. El sure. <ríe> es un pino, bueno Este está más bonito. este No sé qué es, pero es nativo. Ya que voy a estar arreglando esto, debería arreglar la... <ríe> la Valentina tiene el problema opuesto al mío. La Valentina tiene la particularidad de que es una mujer a la que manejando la chocan cuando está detenida y la han chocado dos o tres veces de esa manera. Y ahora su gimni es como 20 centímetros más corto porque la rueda está, de, la rueda está metida hacia adentro y, y por allá también tiene algunos detalles, pero esto lo podemos tratar de arreglar igual que cómo vamos a tratar de arreglar eso. La acá se nota un poco más que está... Está todo Chueca Entre la Ram y el Jimny la, El Jimny voló y la Ram se empezó a quedar pegada al toque en este sector de acá Eso es básicamente porque es muy pesada de punta Y muy liviana de cola, así es que está, No está tan resfaloso como me ha tocado otras veces La otra vez el Jimny no pudo salir Y asumo que mi camioneta se habría quedado allá abajo para siempre Así que pero con el arreglo que le vamos a poner ya no deberíamos tener tanto problema con el barro. Llego el camioncito. ¿Otro pala? Sí. segundo camión buena onda los chiquillos se está quedando el estacionamiento acaba de pasar la máquina para compactar el estabilizado y ahora toca a hacer toda la parte de abajo del estacionamiento y la entrada de la, de la bajadita, que es la parte más conflictiva para que quede apretada, el resto no lo hice porque probablemente algún vecino se ha estado pegando con la cabeza contra el muro, así es que... Todo esto de acá no está pisado pero con las pasadas de los autos Debería compactarse Es una locura la cantidad de trabajo que le estamos metiendo a un terreno que ni siquiera es nuestro Pero aquí vamos a pasar un año Va a ser nuestra casita así es que un poquito de amor Completo que me eché la tapa Así es que vamos a tratar de arreglarla Rápidamente está cerrando bien Claramente el daño que le hicimos a la puerta le clavamos le clavamos la punta acá oh, que horror caché como está como diría alguien por ahí como se hizo se deshace ¿o no la no la endereza no endereza nada y si patina, para me va a destruir la tapa está más derecha le voy a dar un pelito más porque esa más va a volver falta pero tiene una presión brutal encima y si esto se corre va a explotar ahí creo que le di un poco más porque la máquina se está moviendo para atrás Uy, la tapa es dura boy. para mí. Creo que, creo que así. Justo ahí. Oh, intentaría un poco más, pero me da susto. Man. Ahora está operativa. Si trato de dejarla mejor, la puedo destruir. Oh, está mejor que nueve. Esto probablemente sea más difícil que se corra. Entonces se corre también lo no bueno Desde allá no veo cuántas por... ¡Oh! Está derechita Con esto, porque son toneladas de presión de las cuales no tengo ni un. No tengo ni una referencia a cuánta presión le estoy haciendo a la pobre tapa. ¿Quién diría que le pasó una máquina por encima? Nadie sospecharía absolutamente nada de lo que acaba de pasar aquí voy a tirar el pad y estamos listos por ahí desde ayer estamos probando este router que nos mandó Alejandro Ibañez, uno de mis patrones porque Movistar no era capaz de vendernos uno pero las velocidades todavía no son decentes para subir videos así es que lo único que está quedando por hacer es sacar el rifle esta es una antena que hice hace un par de días que con el celular no funcionó Ahora quiero probar con el router a ver si mejoran las cosas porque Con la velocidad de subida que tengo Se demora como dos días en subir un video Desde que llegamos acá Temuco El tema del internet está... Está dando pena Ya con el router ahí Esta es la velocidad que tenemos Oh como se cayó esas son las antenas originales del, del aparatus Un mega de bajada y tres de subida el, el de subida de hecho salió súper bien Comparado con otras veces Ahora vamos a ver cómo funciona con... Ahí está el router con nuestra nueva antena conectada Que tiene este cable por acá Y ahora claramente está apuntando el techo Así es que la vamos a poner en posición La di media vuelta porque este tubo de PVC Flecta un poco y cuando la pongo para este lado queda más derecha A pesar de que la punta está apuntando para arriba, ahí al final no se ve mal Y estoy apuntando el, el cerro Sé que allá atrás hay una antena Así es que es cosa de ver si es que ahora tenemos mejor señal Por favor, sube la velocidad Por favor, por favor, por favor, por favor No te creo nueve Esta <risa> está funcionando 7. Así ah, el medio hueveo, pero siete sea, bueno, no es no una mejora sustancial, pero... Teníamos 1.6, 6, 1, 2, 2, 2 0, 9, 2, 6, 1, 2, 1. Velocidades penosas, en verdad, lo máximo que tuvimos ahí, 3.3, 3, 3, 2, 2. Vamos, voy, a la, voy a hacer otra y después voy a cambiar la antena de posición. Mejoramos la de bajada, pero la de subida sigue bueno. igual. Veamos en otra dirección. <risa> Esto es como apuntar un rifle. Estaba mejor por el otro lado. Esta antena es súper direccional, entonces la idea es apuntarla lo mejor posible al lugar que más señal te dé. Vamos, para el otro lado. Dicen que para el norte siempre mejora. ¿eh? No, para acá no está agarrando nada. Lo voy a dar vuelta y vamos a ver si la dirección realmente es algo. No, nada. La antena no está haciendo nada. Es que el router va y viene, le Vamos a dar una segunda oportunidad a ver si se le pasó la tontera. Ya, realmente no sé qué me están diciendo estos datos, bueno, Había empezado muy bien. No, esto da pena. Esto da pena, da pena, da pena. Terminé arriba del techo haciendo experimentos con esta cosa y... Los resultados han sido tan inconsistentes que... No. No... No. Hasta la antena la, la armé con una frecuencia de 700 MHz. No sé si ese habrá sido el error. Si alguien sabe de antenas y... Conexiones 4G, por favor. Ayuda. Yo hace un tiempo me preguntaba por qué esta, este sistema estaba tan duro Esta cuestión está llena de acerrín Estos engranajes son plásticos y si no los limpias Los dientes empiezan a agarrar tan poco que Raja los engranajes Cacha cómo se mueve esta lata Eso es porque el motor le está costando mucho Una cosa lleva a la otra y el motor ya no está en su lugar no sé en qué momento llegamos a este punto. Definitivamente le hacía falta una mantención porque ahora corre sumamente fácil. Y lo más importante es que huele a cherry pop. Acá adentro hay, hay, de haber un par de engranajes y esto es lo que suena. Así es que vamos a hacer caso omiso por ahora. No ha trabajo mesita. Pero está entretenido. Vamos. Muy bien. No sé en qué frecuencia estoy conectado a internet. Así es que lo que acabo de hacer es la antena más simple del mundo. Una dipolo que parece una mala broma. Esta cambia de frecuencia con el largo. Entonces tengo varias frecuencias marcadas. Y la que mejor recepción me dé es la frecuencia que va a mandar. Estamos acá en 700 con 8 pulgadas que son como 20 centímetros Para los que saben de mountain bike, 203 milímetros mm. <risa> Así que vamos a ver cómo le va Hasta ahora mismo está configurado para que solamente lea la antena Acabo de correr 4 test que no me dieron ni una velocidad espectacular Así que ahora voy a voy a cortar la antena a 850 MHz A ver qué pasa Subió una barrita de estaba en 3 Oh, oh, <risa> Este proyecto ha sido una decepción constante 2, 1, 6, 3, 5, 9 y 4, 4 2, 2, 7, 6, 3, 3, 3, 3, 15, 16 centímetros Venga, acá. Aquí ya tengo todos los resultados Incluso probé la antena stock del router Y me digo que 850 es la que tiene mejor bajada Puse estos puentes para la entrada de la Valentina y e hice estos otros para rodear la casa, no me voy a meter. Ese barro, hace, ese barro se pega a las zapatillas, pero con furia. Así es que puse estos puentecitos, que están tirados por allá. Y aún lo estoy recién probando, pero se ve que van a funcionar bien porque aquí ya está seco, porque estamos debajo del alero de la casa. Uf, mudarse no es fácil. Cuéntame a Valentina la historia de este muerele. Fue el que se te cayó en Santiago y lo destruiste. ¿Yo? Sí, y lo reparamos y lo volvimos a construir. Después lo desarmamos y ahora lo volvimos a construir. Ah, se me desarmó cuando lo fui a buscar donde es mi mamá. Sí, se me quedaron las repisas, así que le tenemos que hacer repisas. Va bien? Sí, pero ve. Vamos de poquitito. Sí. Uno, dos. No, no, no. Y ahora hay que empezar a levantarlo de nuevo. Va a ser alto espacio para hacer cosas. Sí, bacán. Estamos listos con esto. ¿Qué más sigue ahora? Nunca tengan miedo de cometer el mismo error dos veces. Mi pobre camioneta se está arrugando sola. Esta es una muy buena manera de pasar el no wifi. ¿Cuántas hay? ¿5? ¿10? ¿12? Faltaron 20. ¿tienes que cantar? Ya ven, siéntate <risa> <risa> Comprada justo a tiempo Por lo que tengo entendido es acá arriba ¿De dónde es Juan? No sé si van a subir la última subida, no los vi subir más Lo que ayude todo suma. Tengo una pala ahí, agarrar la mochila por si acaso. La temperatura evapora al toque esta. Pa. Les dejo esta boca acá, le queda agua. Voy a ver si es que suben o no suben. Son las raíces de un pino grande, que está todo caliente abajo. Oh, esta pa, prendía para arriba, habría sido horrible. Si, sí, en un momento yo creí que cagamos. La puedo llevar si no, más ¿Vale? no te preocupes. Vale, de okay. ahí Me la pongo para traerla para acá. ¡Apagando incendios! ¿Puedes tomar agua? Sí, porfa Dale Para tirar el camión Ahí lo empezaron y después lo tiraron contra el árbol, ¿no? Entonces le empezamos a tirar las botellas de agua, después lo apaleamos y sacamos las brasas le con los palos, bueno, le picamos sí. todo lo que está ahí. Con lo que pilláis. La solución temporal de las tablas aquí ya cumplió su tiempo, ahora hay que tratar de cambiarlo por piedras. Hace poco retiraron los escombros que estaban allá, eh, y ahora estoy llevando piedras a la entrada para el barro. Esto de acá es barro, eso lo pisáis y quedáis con un zanco de este tamaño bajo el zapato. Esto que pusimos acá en el estacionamiento es piedra con arena en su mayor parte. La arena se te pega en los zapatos y entras en la casa y queda la patada. Y es por estar pisando esto. Y la idea es pisar las piedras para que las piedras no se te queden pegar los zapatos y entréis con los zapatos medianamente limpios a este desorden. Así quedó la entrada de la casa, ojalá que dure porque llega hasta acá nomás y la lluvia sí o sí lo va a compactar un poco. Pero está bonito. Así es como se ve cuando le caiga agua, así es que esto va a mejorar bastante. Ahora mismo se me están pegando en el zapato. Así. Así es que una vez que estén más limpias, estilo eso, va a quedar bacán. Aquí quedaron las maderas y de hecho el resto las acumulé acá. Les puse unos palos por debajo para que no se pudran y quizás nos sirven de algo, no sé. No sé qué tanto van a servir, pero veremos qué se puede hacer con ellas. Houston, tenemos un problema... <tose> <tose> <tose> esa ¿cómo así. <hace? tose> <tose> <tose> bueno, casi lo logramos. Tenemos una pequeña poza. Pero es que también acá falta una canaleta porque la cantidad de agua que cae es brutal. Bueno, el otro día se metieron las vacas para acá, que el tegüe. Así es que todo este parche va a tener que aguantar, pero para que la vaca vea que hay algo ahí. Vamos a ver si eso dura un poco, porque la última vez que puse este alambre, a los 5 minutos pasó una vaca ¡Bum! Lo único que vi fue que la venía persiguiendo un perro desde por allá, así es que... Ojalá que no se agarre con el alambre de nuevo porque acá tenían su sendero. Y se estaban pasando todo el rato. Siento que las vacas me vienen persiguiendo desde San Francisco hasta Salmo. Está ahí todo con caca. lleno de pisas de vacas. Un cachate ese hongo Y como que alguien lo mordió <ríe> ahí. Hola, hola. Qué lindo. Este es el estado actual de nuestro portón. Ahí está la alambra abajo. Ahí está la alambre de arriba. Por acá se pasan las vacas y acá está el camino y allá está el poste donde anclarlo saqué esta maleza recién para retirar estas piedras y llevarlas para abajo y yo creo que esto lo vamos a tener que agarrar con la máquina ahí hay un hoyo gigante y tenemos que poner un polín ahí para que cuelga esta chistosa así funciona <risa> oh, entonces esta va para que no se enrede tenéis que tirarla y como viene de allá nadie sabe de dónde. tenéis que empujar para acá mientras pasáis por toda esta basura eh, sí, la carretilla me ha saboteado toda la maniobra y ahí, ahí hay otro pedazo de alambre hombre puga tirado tenemos que arreglar esto de alguna manera que quede un poco más decente <risa> Cáchate ese gatito como suena. ¿Qué onda gato? ¿En serio? Saqué una buena capa de piedra acá. Lo que se ve está justo arriba de la tierra. Así es que no quería mezclar mucho porque ya se estaba mezclando. Y ahora tengo que poner ese polín donde está la pala. Va a ser solo una reparación temporal, entonces. No quiero volverme loco y perder todo el día acá. pasó contigo man. te traumaste de lo mal que lo estoy haciendo esto no es nada como lo que me hayan enseñado en Rapanui te oh, mana oh, te oh, mana oh, ahora oh. te Y si se movía esto, el nano te decía de nuevo: hazlo ahora. Está <ríe> ahí, te extraño. Nada mal para un trabajo de 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Y ahora pasamos los alambres de fuego por acá. Y estamos dos para el éxito. Quedó alineado, todo chueco. Endereza instantánea, ahora sí. Como llueve, bueno, aunque me estoy empapando. Qué bonito, weón. Bueno. Ya, tenemos el portón entre comillas listo. Ahora por último no queda desordenado en el piso. Me tengo que ir a meterme a la casa, <ríe> voy a mojar el celular. Bueno, paró en un instante, parece que era esa nube. Está, está acuático este. este el sur es muy bonito, bueno. Si lo comparan con lo que era antes, se ve brutal. Y una vaquita va a pensar dos veces antes de pasar por acá. Antes se metían, pero como Pedro por su casa. No hemos terminado con el tema del drenaje acá. con instalar esta canaleta toda el agua del techo llega para acá bueno es una locura la cantidad de agua que cae cacha <risa> uh. los problemas de drenaje acaban a ser brutales cachate este río que se está armando que se unió con todo lo que está acá se vienen para acá Esto va a ser un desastre aquí ya pasó con todo y está haciendo una sequía para allá <risa> me está disparando de ¿no? acá. La pileta. Tenemos una pileta en casa. Nos quedamos sin luz. Si alguien me pregunta cómo llegamos a esto de nuevo, no tengo idea. Esta fue un desastre todo el rato. Estoy ordenando un poco este pasillo y me ha funcionado bien. Estoy apilando la basura y esto es reciclaje. El problema con el reciclaje, esto ya lo intentamos hacer como 20 veces, pero el, el problema con el reciclaje es que el home center, que es como de las pocas cosas donde se puede reciclar, está cerrado por temas de contingencia, todo mayo, así es que estoy apilando todo en el carro, y me vengo a topar con este problemita que lo veía venir hace rato, mi pick up no tiene los drenajes, está... No sé si se ve esta. está lleno de agua. Es una batea. Así es que voy a terminar de sacarlo. Voy a terminar de sacar los cartones y tengo que taladrear esta weá. No puede ser. Tengo hueá flotando en mi pick up, Van a salir unos pescaditos acá en cualquier minuto. Llego a la Valentina. Su primer día en el hospital. Está contenta, así que lo fue bacán. acá. Larga vida el teflón. 7 de la mañana el día de hoy. El teflón no aguantó. ¡Oh, Dios! Tengo sueño. Y la Valentina se acaba de buchear y me dijo que tenemos otro problema. En el baño. Está todo mojado y aparentemente está filtrando. Una de esas pues. Oh empezó un nuevo día. <risa> oh, Las plumillas buenas, weón, bueno, se ven HD. Seguimos acumulando reciclaje de piedrecitas y va creciendo el, el montoncito. Le falta un sticker justo ahí. Vamos a solucionar el problema del drenaje. Ahora está seco así es que un buen momento. Está es un asco. Una broca de 5 debería ser más que suficiente para lo vamos a hacer acá por ahí listo uno listo el otro soluciones simples a problemas complejos en el sur. ¿eh? ¡Ay, <laughs> oh, Dios! ¡Vuelva! Muy bien. sale no una cuento dos veces bueno ahora tengo que poner el pilar y poner las planchas se ve bien se ve chueco se ve bien oh, satisfactorio no tan mal carpintero bueno. así se está viendo nuestro techito hasta ahora y ahora hay que poner las planchas Oh, oh, oh, oh, corto. Me mandé el noviciado Que acá Esa esta unión, esa, esa fue la primera, claramente y esta no está mucho mejor y esa tampoco. Pero acá me falta un pedazo de palo para apoyarla si no va a quedar así. Y con el viento va a meter ruido y va a ser horrible. Así es que tomó casi toda la tarde pero está listo. Tenemos un techito más oscuro que la cresta y ojalá que esta cosa no suene demasiado con la lluvia. La canaletita. funciona, mira ese mosquito, está feliz con la antena, yo no mucho, no hay resultados concluyentes hasta ahora, no se sabe si ayuda, si no ayuda, si no hace nada, ese mosquito quizás me está saboteando todo, man. shoo, shoo de mi antena, shoo. Acaban de terminar de arreglar el tema de eléctrico y aparentemente quedó bien. Se va la mini Mini micro retro, Cachabones, es, es un amor. Ese color dice que estamos conectados en 3G con una rayita. No sabemos por qué se cayó tanto, pero el computador lo corrobora y no funciona para nada. Estamos sin internet. Oh, esta va tiene cabina, la otra no tenía. A la otra le ponía un plástico para, para no mojarme entero. Un plástico? No, no, no un plástico, un, un techo de policarbonato alveolar. Tiempo de aquello, las cosas han cambiado. Eh. Uh. Voy a esperar un rato a que se caliente, como siempre. Siempre hay que dejar que los motores se calienten. Así que finalmente la entradita, se ve mucho más amplia de lo que era. Puse un poco de ripio acá, solo un poco, después lo repartí para que quede más parejo. Y al menos no, no nos deberíamos quedar pegados, que es lo importante. Acá hay harta piedra metida entre medio de toda esta pasta. Y espero que se compacte y quede más o menos bien. Más allá de eso, ¡Qué bacán. Está súper ampliada y está mucho más pareja lo que estaba antes. Ya lo que falta va a ser carretilla y pala, nada más. Bien. Han pasado algunos días desde ese último video y las cosas han ido mejorando acá. Terminé de rellenar toda esta área con piedras más finitas, así es que no van a haber problemas de barro ahí. Aquí vamos a mantener el ripio tal cual como ha estado y... He seguido acumulando más piedras ahí. Esta es la parte de la entrada y quedó más amplia. Le he tirado algunas carretillas de ripio, pero todavía le falta. Se está apretando al menos, así es que va bien. El portón lo mejoré lo más que pude, lo dejé lo más blando que, que se puede dentro de la tensión del alambre púa. Y, eh, abrir y cerrar esta cuestión todas las mañanas para la Valentina no es lo más cómodo, así es que lo más probable es que acá metamos un portoncito. Y más allá de eso las cosas han mejorado bastante, ya resolvimos casi todos los temas de la casa Así es que hemos tenido más tiempo para editar, este video ha resultado bastante largo Quedan cosas por hacer pero eso ya lo vamos a dejar para más adelante Hay algunas ideas para hacer acá si es que se puede venir divertido Adentro de la casa esto sigue siendo un desastre pero poco a poco vamos avanzando este aparentemente va a ser nuestro nuevo estudio y creo que esto ya va a ser todo por el video de hoy día porque fue un mes duro, duro pero bueno estaba terminando de ver el video la última parte y comparado con todo lo que pasó, el video que acaban de ver fue un resumen, así es que... sí en fin, si te gustó este video sobre la mudanza más difícil del mundo, dale un like si tienes algún amigo que le gustaría ver la cantidad de cosas que vamos a hacer en este terreno para andar en bici, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.